Vamos a enseñar eso. ya las segundos es que, que que pedí el miércoles por Red que siempre siempre me los pido por Red Express y eh, o sea es que las semanas ahora también te he pedido sabéis o sea esto es increíble menos mal que que estoy motivada porque si no vamos a hacer el unboxing Cuando subía a Instagram cómo organizaba los apuntes en blanco, cómo los iba metiendo en carpetas y tal, me preguntasteis que a ver cómo lo hacía y cómo clasificaba las cosas. La verdad es que luego de la manera más sencilla, y os voy a explicar: este cuadri, he vuelto al método de clasificadores. En cada clasificador guardo una asignatura. Aquí guardo patología, después aquí guardo cirugía, aquí otorrino, eh, aquí eh, anatopato, que el año pasado también tuvimos, pero este año volvemos a poner, y cirugía también, pero otra vez, y el año que viene también. Um, y por último, aquí guardo derma. Y bueno, ahora voy a cenar y ver una peli. Bueno, no, serie, serie, Sagrada Familia, seguimos con ella. Pero pff, en algún momento organizaré esto. Y, eso. y he estado editando un ratillo. Bueno, había puesto un podcast porque tenía, no tenía que organizar esto ahora, pero mmm, voy a cenar ya. También estaba editando un rato. La otra, bueno, qué gracia. Es que estoy llevando, ah, ¿no? Ah, ahora sí, un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 So I lift you off the ground Not only me falling the side around it's The ocean glows like we're in a movie You got so much sand on your body When my hands be moving softly mm. Es domingo por la noche, eh, lo que me gusta hacer en estos momentos es organizarme la semana porque me voy a dormir más tranquila, como con la mente en paz, digamos, y sobre todo ahora que ya se acerca una época dura, pues llevar una buena organización es algo que me ayuda mucho para estar mentalmente más tranquila o menos agobiada quiero hacer un vídeo dedicado única y exclusivamente a la organización yo creo que ya lo haré más a principios del segundo cuatri eh, porque creo que voy a tener mi método ya más definido pero bueno, ahora podéis organizaros conmigo y así también os podéis hacer una pequeña idea de cómo lo hago, más o menos así que vamos a ello musiquita de Taylor Swift de fondo Thank mm -hmm. you. Ahora sí que os prometo que mañana o pasado os pongo al día Pero es que eh, hoy me han llegado apuntes de Express. Me han llegado mmm, dos tomos Así que eh, voy a sacarlos Después me, me ducho que vengo de Crossfit Ahora, bueno, ya os explicaré eh, Deporte, si queréis que hable de deporte Pero hago mucho menos que antes Pero os prometo que estoy mucho más contenta Ya hablaremos de esto en otra ocasión Porque da para mucho <risa> Haciendo el vago toda la tarde. Sí, mira. No. <risa> es que me gusta echarme siestas cuando no estoy estudiando, cuando me estoy durmiendo. No tiene ni vergüenza. <risa> Pásame esa foto. ¿Cuál? ¿Me ¿Está intentando dormir? Pena. <risa> ¿Por qué te tocas la nariz mientras me enseñas las fotos? Eh, sé que no he hablado nada en toda la semana, pero de verdad os prometo que dentro de poco es un poco al día, ¿vale? Pero bueno, estoy en prácticas de torrino y hoy he tenido bueno, he estado en consultas externas de torneo infantil Y me como a los niños, o sea, me ha encantado Me los como de verdad Qué monos, me ha encantado libro a todas partes. World of music <risa> en los 40. Vale, es sábado y como os prometí, pues eh, vengo a hablaros. He salido a cenar con mis amigas, que es como mi plan de sábado, y ayer con Aizul, que es mi plan de viernes. Es como mi ritual de todas las semanas. Y bueno, nada, os quiero contar un poco. Esta semana he estado en prácticas de torrino, y es que no tengo ni tiempo para grabar. Porque diréis que siempre digo lo mismo, porque estoy súper cansada. Y. O sea, no he parado en toda la semana. Entonces, os voy a contar un poco cómo han sido mis prácticas. Y, o sea, empezar diciendo es que me ha encantado torrino. O sea, en plan, no pensaba para nada que me fuera a gustar tanto El lunes estuve en quirófano Vi una miotomía del músculo cricofaringeo por un divertículo de Stenker Bueno, fue la verdad de la cirugía que menos me gustó Porque me resultó un poco como repetitiva Y no me dio tiempo a ver nada más Luego ya fui a clase que que por si no os acordáis tengo clase de 8 a 10 y de 1 a 3 y de 10 a una a 1 prácticas el martes estuve en consultas externas de vértigo que me gustó muchísimo y como que yo me había estudiado en su día por los temas de vértigo y en consulta entendí mil cosas o sea, muy guays y no sé, eso, estar como al otro lado de la mesa es que me parece una oportunidad, de verdad Buah, el, el miércoles estuve otra vez en quirófano y vi dos cirugías la primera eh, por una exostosis que eh, también se llama oído de surfero se pues cree que es por el agua fría mira. como están sus oídos tanto tiempo en contacto con el agua fría pues eh, en el oído externo por debajo de la piel se les empieza como a formar hueso entonces evidentemente se lo tienen que quitar porque suele dar muchas otitis justo este paciente no tenía muchos síntomas pero prefería quitárselo evidentemente y, y después vi una traqueotomía que nunca había visto y eh, la verdad es que no me quería ver ir de Torino sin ver uno porque es como lo más característico de esa asignatura que siempre se tiene en plan lo del Bolivic, ¿no? pues los profesores también lo tienen en plan, eh, o sea, ORL es Bolivic entonces digo, jo, me gustaría ver uno y tuve la suerte de verla, eh, wow, me pareció una locura o sea, de las cirugías que he visto es lo que más me ha impactado pero como ya iba con la idea hecha de que, o sea, de cómo era y de que posiblemente me fuera a impactar en plan de wow, atrapa tu miel. Pues me impactó, pero como ya lo había simulado de antes que me iba a impactar. Y muy guay, bueno, la verdad es que, o sea, fue una pasada. El jueves estuve en consultas externas con niños, o sea, en ORL infantil de consultas. Por favor, me comían los niños, ¿verdad? Pff, es que... Y después, fue el último ayer, estuve en consultas externas de implantes. El Hospital Universitario de Norsted es el hospital de referencia de todo el país para implantes. Entonces, pues son cosas muy guays la verdad. Pero es que... O sea, toda la semana ha sido increíble O sea, es que de verdad eh, Me ha gustado muchísimo Torino Y ya estoy intentando estudiar a tope para los exámenes Porque hoy es, esperad que yo estoy un poco mal 12 de noviembre y el 16 de diciembre tenemos el primer examen O sea, que ya queda un mes O sea, que a partir de ahora voy a ir ser pues yo estudiando Y los parones de siempre Y después pues viernes y sábado siempre tomar algo y tener Sí, con, ¿no? Así que te voy a enseñar la cosa Es de fantasía Creo que son a amistades diferentes Que están como más en la... Son ¿sabes? Bueno, no sé si me estado. Estado. ¿Sí? Sí, no están explicando está. No me lo interesa Que no es como algo temporal Sino que ya entras en el, en el estado La tuya ¿Sabes? Son mis amigas de toda la vida Y luego... Pues... Y a ti a alguien te interesa regar esa relación Es como... Te... Me sale solo preguntar Y ¿Pues además solo quedar contigo Literalmente esa expresión de regar mi padre siempre lo dice y es verdad. O sea, si dos personas se comprometen a regular una relación es fácil porque tienes el interés con amigas para ser igual de profundo. Hello, es lunes y acabo de volver de la uni Ya solo voy a ir a ciertas clases, o sea, de 8 a 10 no he ido, he ido de 1 a 3 Porque ya me quiero ir a estudiar a tope, o sea, queda un mes, literal, para empezar exámenes O sea que ya os contaré más adelante cómo voy y tal Me estoy lindo este libro, que es un libro de Neuro Que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero Y está muy guay, la verdad, o sea, lo recomiendo muchísimo pero bueno, voy por aquí, voy como a 100 páginas. O sea que tampoco voy mucho. No, no uh -huh.